Hola, hola, buenos estamos aquí, estamos Comentando, un día más a la taberna, y hoy nos vamos a Total War Warhammer, este va a ser nuestro capítulo número 27 de la serie de la campaña en los enanos, y como dijimos en el capítulo anterior, vamos a asediar nuestro primer asentamiento vampírico, así que, a, a, así, tal y como estamos, sin torre de asedio de nada, vamos a por ellos, o sea, cañones de órgano, lanzagravios, ah, esto vamos a pasarlo por la piedra, ok, Vamos a por ellos. Además, somos todos ejércitos enanos. Quiero decir, tenemos que hacerlo ceniza. Los bargeists no son sino la expresión más salvaje y retorcida de un vampiro. Y pueden dejarse caer de repente sobre la línea semillas y reducirlas a pulpa. Dios, a ver qué descripción más chunga, ¿no? Reducirlas a pulpa. ¿Qué haces? ¿Zumito con los enanos? La verdad es que está curioso. O sea, ya... Otro matiz, ¿no? Capítulo 27, ya hemos pasado 25 capítulos viendo enanos y orcos. Vamos a ver otras cosas. Bueno, enanos, orcos, humanos y. y. y caos. caos. Bueno, hombres bestia. Hombre bestia. Vamos a ver otra cosa, ¿no? O sea, ya la verdad se es que me apetecía. Después de tanto orco, tanto orco, tanto orco. Apetece ver qué, qué tienen nuestros amigos aquí en el norte. Cansados de tanta diplomacia por culo. Y, y vamos a por ellos. No creo, no creo que aguanten muy bien el fuego. Todo se ha dicho. Pero... <ríe> vale, hay que ver dónde despliegan nuestros aliados. Bueno, no sé si desplegamos nosotros en retaguardia. Ah, no. Somos nosotros los que desplegamos delante. Vale. Vale, barbalargas... Los barbalargas en, en... Necesito que estén en, en, en los costados. Vale A ver Vale Vosotros aquí Al lado Bueno, al lado exactamente no Pero vamos a meter una de enanos aquí Más abierto, vale Y aquí los dracoyerros, vale Y ahora, en el centro como ya dijimos Dos De guerreros enanos Vale, la otra de dracoyerros Vale, ahora otra de guerreros. Vale, y la otra de barba larga. Llegan... Sí, más o menos el aura sí que llega a todo el mundo. Vale, vamos a coger a todo esto. Y con esto vamos a hacer un primer grupo. Vale, esto va a ser la línea frontal. Además de esto vamos a meter aquí un líder y aquí otro líder. Vale, estos los vamos a agrupar aquí. Esta de enanos la vamos a dejar aquí detrás. Ahora... Todos los ballesteros aquí en la zona central. No, mentira. Los ballesteros van aquí. Y aquí. Aquí va toda la artillería ávida y por haber. Eh, gracias. <ríe> Soy muy mío para estas cosas, lo siento, chavales. Vale. Vale. Ah, más cerquita esas es. Llegamos ¿Los cañones de órgano llegan? ¿Esto es un cañón de órgano? Y el lanzagraveo es que llega a taparla Sí, bueno, perfecto Vale Vale, estos los vamos a dejar aquí detrás Cerrando líneas, vale, por si vienen Y luego una de guerreros enanos Aquí, cerrando el flanco Vale, y la otra de los enanos aquí Cerrando el otro flanco Vale, bueno, estos en verdad no necesitan mucho grupo De hecho, vamos a juntarlos No, está bien, vamos a tenerlos separados y ya está Vale Vale, vale, vale, vale, vale, vale, perfecto Pues nada, para adelante vamos a comenzar Esto que reviente la puerta Vale, y vamos a ir avanzando poquillo a poquillo Vale, Grupo 4... Grupo... A. ¡Mierda! Me equivoqué. ¡Qué disparan! Con cañones, ¿no? Oh, bueno, cañones, flechas... ¡Dios, cómo cae la puerta, tú, con todo lo que le está cayendo! Nah, va a caer enseguidita. Vale. Uf, cuidado con esto, ¿eh? Además, no veo dónde hay... Miedo me da eso, ¿eh? Vale, esto está aquí. Vale, pues nada. Venga, draco hierros desde abajo que revienten la muralla tú. Vale, nuestros dos señores. Vayan pasando. Nah, perfecto. Vale, estos aquí están disparando ya. Eh, Podemos tumbar esta torre. Gracias. Nah, va a caer, pero vamos. Rapid, ¡yuu! Los dragoyerros. Vale. Hay que movilizarse. Aquí es que nos han pillado muy feamente, ¿eh? Vale. Y nuestros amigos enanos... ¡Dios! Vale, ya viene, ya viene. Nah, vale, no han venido. Vamos a entrar con estos aquí a, a, a apoyar nada, esta torre va a caer ya perfecto vale, atacar a los zombies vale, con esto vamos a abrir fuego aquí Nah, perfecto, perfecto, perfecto. Uy, horrores de la cripta, infantería monstruosa. No, no, no, no, no. Literal, es una lástima meter los dracoyerros ahí en medio, pero... Otra cosa no tenemos. ¿Llegan? La pregunta es, ¿los dracoyerros desde aquí llegan a disparar ahí? ¿Cuál de traco hierros es? Es esta ¿No Disparan por alguna razón que desconocemos Vale Bueno, más no podemos hacer Vale, vosotros dos aquí Podéis llegar, vale, sí Nah, es que el despliegue es vastísimo Nah, ha sido un despliegue militar espectacular Venga, bajad. Dios, Dios, Dios, Dios, que bicharracos. Uf, hemos perdido una unidad casi completa para las largas. ¡Dios! ¡Cuidado! Venga, aquí es Ay, Dios mío, cuidado. Dios, todos los enanos subiendo ahí, madre mía, qué barbaridad. ¿Llegan aquí? Y aquí. Vale, sí que llegamos, ¿no? perfecto. Venga, a desatascades, hombre. ¿El lanzagravios llega a meter aquí los pelotazos? ¿Dónde está el lanzagravios? No llega. A lo mejor por la parábola del rango les pilla feo. Vale, y los ballesteros están tumbando todo esto... Es que esto es una ciudad humana echada a perder, ¿eh? Dios, que mira cómo están construidos los edificios, así conforme caen. Dios, qué palacio más guapo. Mola muchísimo. Está muy guapo lo de los condes vampiro. Venga. Al ataque. Hemos perdido muchas unidades. Hemos perdido muchas unidades. Porque me pasa siempre los asedios, ¿eh? No por gusto, pero... Venga por su conde vampiro nada, esto ya es que es colapso y a lo que surja lo que no sé es cómo aguantan tanto tú la monstruosa salió por ahí ah, aquí le están dando caña dios son como golems enormes de los horrores de la quita, lo son, son, son unos horrores bastante tochos. Dios. Vale, nada. ¿Y, ¿Por qué están entrando aquí como Pedro por su casa? Vamos a aparcar y ya está. ya ahí todo el mundo aplotonado que no se les atasca nada no nah, ya caen todos sí sí nah, ya han caído todos no nah, hay manera de que sobrevivan además se deshacen tú qué fuerte o sea muere su muere su su líder y el resto se deshace así Uf. Qué guapo. Nada, ha sido una masacre absoluta. Hemos perdido muchas unidades. O sea, esta de barbas largas... Esta de 98 bajas, eh. Se han cascado 98 bajas. Perdidas 251. Eh, todas mías, claro. Vale, y nada, esto saquear... Nada, lo vamos a arrasar. Son 5.000 tesoros, eh, saquearlo. Estandarte la llama perpetua. Daño por fuego. Dios. Me mola. Vale, ¿qué podemos subir de nivel? Vale, a nuestro señor. Cicatrices de veterano. Vale, vamos a meterle cicatrices de veterano. Que le aumenta la. La vida, que siempre está guay. Además. ¿Podemos atacar aquí? ¿Asesinar? 21%. No, no son buenas posibilidades. Ah, no, tampoco no nos podemos mover. Vale. Es que todo esto hay que reventarlo. Pero vamos. A tope. Tenemos que llegar muy al norte. Porque esto ya es. Kislev. Esta gente creo que hay que reventarla también. Vale. Vale Vale Ok, ahora tenemos este movimiento aquí Vale, autorresolución y los reventamos No los hemos matado aún Mierda, se ha muerto uno completamente en bardas largas Fuck Eso está feo Vale, los hemos reventado Al estandarte, ingresos Uh, ingresos comerciales, vale. Orden público más dos por cada guerra, vale. Vale, necesitamos de nuevo barbas largas para Thorgrim. Eso es importante. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Agravos pendientes de los condes vampiro. Creo que va, nos va a tocar ponernos esta ahora, eh. Bueno, atronador. Munición de draco hierro Sí, ¿no? Porque sí, vale, vamos a meternos a Gravios de los Condes Vampiro Vale Y ya nos vamos a ir con Con Thorgrim Vale, vamos a aparcar en Caragdron. Podemos reclutar aquí a ah, uff que estos son rompehierros, eh. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. los podemos sacar de aquí. Dos turnos, vale. Que es lo que va a durar. Lo que. O sea, es lo que le cuesta al ejército reponerse. Vale, una y dos. Vale, vamos a meter una de martilladores. Vale. Zorin tiene un ejército ya. Ok. ¿Qué más? El resto de movimientos. Vale, aquí estamos reclutando. Mingo lo han reventado. Aquí podemos asesinar 15%, 11, 10%. No y no tenemos movimientos. Está difícil. Vale, aquí al sur. ¿Cuántos turnos nos quedaban para esto? Cuatro para que caiga. Vale, no lo vamos a aguantar. Vale, continuar asedio. Vamos a aguantarlo. Y para los tres turnitos que nos quedan. Vale. Es que si no nos apoyan... Porque, vale, tienen este ejército. tiene un ejército tocho, eh. Pero es que si no nos apoyan, no estamos... Porque tenemos tres regiones aquí capturadas porque patata... Y no. Vamos, si no van a colaborar con nosotros es estúpido. Porque por diplomacia no podemos sacar a nadie. O sea, no, no podemos anexionarnos gente al gremio. Entonces es un poquito frustrante por esa parte. Luego, ¡Oh, no, no, no, no! no, no, no espérate, Zorbin. Con esto tiene 20 de 20. Vale, bueno, pues esto me lo llevaré para acá. Y seguramente lo anexionaré a lo mejor a este ejército... Bueno, 20 de 20 también... Está difícil... Vale, bueno... Lo gestionaremos... Por ahora... Tenemos más cosas que subir... A carajodrón es verdad que lo reventaron... Vale, a ver... Hay construcciones por aquí... No, aquí esto lo vamos a aguantar y vamos a hacer que suba esto de nivel al 4. Turnos prácticamente de población 8. Sí, lo aguantaremos. Eh, vale, nada, y las regiones del sur está difícil. Tomaremos galba atrás pero ahora veremos si nos ponemos a luchar contra los otros reinos enanos. No, seguramente... Barakbar lo conquistaremos, porque no... O sea, si, si no te unes a mí... Te, te unirás, no te preocupes. Vale, siguiente turno. Uy, ser reparados. Ah, vale, pues sí, pero eso ya lo sabíamos. Lo voy a reparar. Si tienen que darse los orcos, que se lo queden. Vale, vamos a resolver esto. Derrota decisiva. Y se lo quedarán. Perdido cero. Vaya, no me lo esperaba. Dios, cuánto movimiento. Pero no lo ha conquistado. No lo ha conquistado, ¿eh? Condes vampiro. ¡Dios! Tienen ejércitos fuertes, ¿eh? Tienen ejércitos muy fuertes. Caracadrín. ¡Ay, qué me vas a proponer! Alianza defensiva. Contra oferta. Añadir oferta exigente. Ah, bueno, no. Vale, pues vamos a... vale Han aceptado, por supuesto, la unión de la fuerza Vale, vale, o sea, está, está bien o oh, Vale, vamos a autorresolver esto No sé ni a qué le has acercado Ah, oh, hemos perdido esta al final Esta se la vamos a poner aquí al líder del clan Nah, y liderazgo Reinos Fronterizos, a ver qué ocurre. Alianza defensiva. Vale, yo por mi parte, perfecto. Acepto. Vale. el sur de las tierras yernas. Marchaos. Emigración. Orden público, crecimiento. Una migración llega hasta nuestras fronteras, siendo refugio de las grandes amenazas del exterior. Debemos dejar que entren en nuestro territorio. Bienvenidos. Sí, vamos a aceptarlos y así que el reclutamiento sea más baratillo. Vale. Subida de nivel. Verderán cicatrices. Perfecto. Ah, oh, uh, uh, uh, uh, Espérate, porque el señor del clan también ha subido. Vale, vamos a completarle hoja letal. Sí, vamos a completar hoja letal y ya tiraremos. A por el resto. Eh, ¿Esto no lo hemos arrasado ya? Arrasar. Ah, basta. Ganancias por el botín posterior a la batalla. Vale. Es que si no estaba arrasado era tontería. Uf. Okenhammer no sé si van a llegar esta gente, ¿eh? Aquí que pon... Dios. Ghost. Madgan Lane, Bongaster Toda la familia, Bongaster, tú 47, sabotaje Vale, no, vamos a tratar de asesinar 27, 27, 24, 22, vale, aquí Por, ah, por el vampiro 27%, venga, campeón, yo confío Fracaso, bueno, no pasa nada, nivel 4, estamos bien Requisición Vale, triangulación Uh, gran puntería, está muy bien eh. Vale, bueno, vamos a meter triangulación Que al fin y al cabo Aumenta el daño de proyectiles Y nos viene muy bien ¿Lo podemos anexionar en este ejército? Sí Vale, vamos a necesitar Eso es importante ahora Un maestro de runas Reclutar héroes, sí Eso, un herrero rúnico. Impasible, línea de visión, orden público, intransigente, defensa propia, invidente. Vale, Mundri busca disputas, me gusta. Este, al fin y al cabo, con el orden público y demás. Vale, lo reclutamos y no podemos hacer nada con él por el momento. Ok, vale, aquí tenemos, estamos reclutando. Vale, vamos a llevarnos este maestro ingeniero hacia la zona norte. Ok. Aquí ya lo tenemos todo listo. Perfecto. ¿Podemos atacar aquí? Es que este ejército es muy tocho, ¿eh? Asesinar. 36%. Venga, campeón. Yo confío. Reviéntalo. Fracaso. Mmm... De este momento estamos aquí acampados. Vale. Es que me da miedo que quiere atacar este hombre. No tiene... O sea, lo, lo tocho que tiene es que tiene cuatro héroes. Ya está. Fuera de eso no tiene tampoco nada del otro mundo. El problema es, claro, cómo... Cómo contrarrestas eso, ¿sabes? Matar con una de matadores sería fantástico. Vale, vamos a hacer... Eh, diplomacia, vale Con Caraca Azul Vamos a coger coordinación bélica Ah, ya está puesto el, La coordinación bélica Vale, vamos a coger a Barakbar Y también vamos a decirle que tengamos Coordinación bélica contra Este hombre de aquí Vale Perfecto Vale, vale, vale, está bien. Podemos anexionarnos Karakadrim. Moderada, baja, baja. Vale. Entonces veo que nada podemos hacer con esta gente. Esto como lo tenemos. Vale, vamos a autorresolverlo porque ya está. Ya está apañadito. Bien, vale, nuestro. Maravilloso. Tesoro 84, Vale, ocupar. Ingresos generados por minas de hierro. Vale. Vale, subir de nivel, perfecto. Vale, este lo tenemos aquí. Bueno. Bien hinchado, eh. Vale, vamos a meterle ahora a... Uh. Barba pura, rompe muros. Oh, rompe muros está muy bien, ¿eh? Vale, vamos a meterle rompe muros y vamos a usarlo para asediar. Ya, le queda poquito, ¿no? Pero bueno. Vale, y esto tenemos... Vale, esto es un herrero rúnico al 7. Este está bien preparado, ¿eh? Vale. Nah, brutal. Vale. Vale, y vamos a... Buah, galvataz nivel 4. Vale. Sin duda, esto. Uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Vale, un almacén comercial. Ahora bien, le vamos a meter también el taller de asedio. Patronadores, cañones. Vale, vamos a meterle un taller de asedio. Y aquí, ¿qué más le podemos añadir? Los matatrols, Los matadores... Para sacar los baratos... Aquí en esta zona sur... No lo sé... Permite el reclutamiento... De helicópteros, dracoyeros... Y cañones de órganos... Pero meterlo aquí abajo... Ah bueno... Pero esto es investigación... En toda la facción... Vale... Vamos a plantarlo... Me parece correcto... Estamos acampados aquí... Entonces mientras se recupera... El ejército... Vale, reclutamiento local No podemos sacar algo tocho Cañones normales Vale, vamos a sacarle cañones Uno y dos cañones le vamos a meter a este hombrecillo Vale, además de eso Guerreros enanos, barbas largas. Aprovechando la tesitura. Aprovechando la tesitura. Vamos a meterle. Hubo una de martilladores. Que como son cuatro turnos, pues la metemos y ya está. Vale. Perfecto. Me parece bien, me gusta. Vale. Y con eso lo vamos a dejar. Sí, porque es que este ataque es... Yo creo que las posibilidades de victoria son muy bajas. Porque este ejército es muy, muy, muy, muy básico. ¿Podemos reclutar aquí a algún señor? ¿Algún héroe? No. No tenemos los edificios necesarios. Qué lástima. Vale. Pues nada, con esto vamos a meter el. Vamos a movernos ya por aquí, por la zona norte. A ver a dónde podemos ir. Yo creo que coordinación bélica sobre este ejército debe ser un buen objetivo. Vale, vamos a marcarlo con... Zubar. Coordinación bélica en este ejército. Vale. Estamos moviéndonos mucho, ¿eh? Me gusta. Claro, pero esto, todo esto no podemos conquistar nada. Vale, pues nada, vamos a pasar al siguiente turno. Uy, edificios dañados. ¿Dónde? Ah, vale, vale, vale. Pues esto lo vamos a reconstruir todo. Sí, sí, sí, sí. Vale, y ahora sí. Siguiente turno. Vale, por lo menos vamos a simular. A ver cómo se nos queda todo. ¡Oh! Me va a sediar. Me va a sediar. Me va a sediar. Qué salvaje. ¿Qué hace? A Nasa Aukenhammer... Vale, están ahí saqueando Está bien porque le estamos haciendo una pinza Y no pueden aguantarla O sea, están los Los de la... Ay, no me sale el nombre, la cresta roja Pero Caracadrim Apretando desde el norte y nosotros ahí Barriendo desde el sur ahora que nos hemos metido ahí Está perfecto, alianza militar, vale Acepto Dañar murallas fracaso Caracazul Ubicación. Se moviliza contra el ejército. Barakbar se moviliza. Ya veremos quién es. Uy, uy, uy, uy. Dicen que te regodeas demasiado en la victoria. También dicen que te pesa que te pasas más tiempo erigiendo monumentos conmemorativos de batallas pasadas que gestionando el reino. Te consideran un cretino. ¿Qué? ¿Quién es más cretino? Fervor bélico. Excedente reclutamiento. Dios. Ya veremos quién es más cretino. Se van a enterar, Grunty Mingle. Venga, mejorate Esto lo vamos a mejorar también. Vale. Es que estamos sacando una barbaridad de pasta. De atrás Vale, esto lo vamos a dejar aquí, tal y como está. Esto nos están asediando, pero yo creo que vamos a aguantar. No vamos a poder asesinar aquí nada. Asesinar. Dios, un 40%, vale. No llegamos en este turno, pero bueno, en el siguiente lo tendremos. Aquí nos están asediando, pero yo pienso que... Porque... Ah, es que no tiene... Uf, no tiene nada. Torre de la mina... Vale, vamos a meter aquí... O sea, podría mejorarlo, pero está bajo asedio. Vale, bueno, vamos a dejarlo porque como vamos a aguantar el asedio... No me preocupa. Vale, vamos a sacar la torre de la mina de plata... Vamos a dejarlo. A pesar de que podríamos meter este. Vamos a mejorar por aquí. Y ya está. Vale. Eh, Sony. Vale, sí. Ya nos ha llegado la hora, señores. Vamos a hacer los movimientos pertinentes. Caracterón, esto se puede mejorar. Sí. Bastante se puede mejorar. Vale, madera. Ok. Vale, vamos a hacer el... Vas atrás de la montaña y nos venimos para acá. Vamos a movilizarnos con este hombre hacia aquí. Con este hombre hacia acá. ¡Dios! ¡Qué vuelta hay que pegar! Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. vale. Con este ejército. Bajo la montaña... claro, nada, pues vamos a colocarnos vale, vamos a hacer... usar el camino subterráneo y nos vamos a colocar aquí oh interceptación en el camino subterráneo, vale o sea, tenemos las de ganar pero por todos lados, así que no se nos podía quedar mejor el final del capítulo. Va a ser un batallón, se supone. El enemigo ha interceptado a tu ejército mientras estaba avanzando por el camino subterráneo. Prepárate para la batalla. Pero bueno, el equilibrio de poder lo tenemos todo a nuestro favor. No lo sé. Ya veremos. Así que aquí nos despedimos. Recordad lo de siempre. Seguidnos en Twitter a los dos. Tanto a Kiwi como a mí. Que van a estar los dos en la descripción. También. Seguidnos en Twitch. Hacemos streaming